accesible para desearle muchas felicidades por los 40 años que cumplen por todo el trabajo realizado que nos costa que ha sido mucho y para que recojan los frutos de aquí en adelante. Queremos que se sientan orgullosos. A mucha gente les valoramos y les queremos. Han hecho un trabajo fantástico, son pioneros y ejemplo de integración, inclusión y accesibilidad. Tienen nuestro apoyo del Camino de Gran Canaria y del Instituto de Extensión Social del Servicio de Gran Canaria Accesible para lo que necesiten. Muchas felicidades. Felicidades, muy, mucho peso. ¡Adiós!